a concentrar nuestra atención en el cuerpo. Poco a poco, mover la cabeza de un lado para otro, suavecito y tranquilo. Yendo para adelante y para atrás. Suavecito, con calma. Y voy a encontrar esa postura que sea confortable, cómoda. Me gusta doblar las piernas y dejar que los brazos caigan suaves y tranquilos alrededor. Mariano Solano, Solórzano, perdón, también bienvenido. Qué bueno que sí se nos une a la comunidad los lunes para meditar un ratito. Y ahora sí, voy a inhalar profundo y concentrar toda mi atención en esa imagen frente a mí. Y dejar que sea esos sentimientos tranquilos de calma y paz que vayan alcanzando poco a poco el cuerpo mis hombros, donde se acumula tanta tensión. Justo ahora voy a sentir esa luz tranquila, cálida, agradable, como un masaje sutil de paz llegando a cada átomo de los músculos de este cuerpo y haciendo que toda la tensión se logre liberar y soltar. Poco a poco voy concentrándome en sentir al cuerpo cada vez más profundamente relajado, tranquilo, en calma. Mi respiración, inhala profundo. Y esa suavidad del aire ayuda a tranquilizar mi corazón. Exhalando suave y tranquilo. Todas las carreras de hoy. Esa montaña rusa de emociones ahora se detiene. Encuentro esta agradable pausa en el tiempo para mí. Yo aquí, ahora vuelvo a un estado tan tranquilo, a un estado libre, profunda y naturalmente libre de toda la tensión. Como si el cuerpo se bañara en esa frescura de la luz frente a mí. Recargando al cuerpo de paz, de tranquilidad, de calma. Poco a poco voy logrando sentir una alivianez tan agradable. Como si esas preocupaciones que me hacían hacer sentir tan cargada, pesada y cansada, ahora se disuelven en esta luz tranquila. todo lo que voy sintiendo alineando el cuerpo tan relajado con mi mente mi corazón volviendo a la calma mi estado el alma que soy yo conoce ese estado de conciencia natural en mí que se siente fácil, agradable y que recarga mi ser. En este espacio del tiempo, donde estoy aquí conmigo, sintiendo la armonía de volver a despertar en lo profundo del ser, esa agradable sensación de paz. Cada vez más profunda, yo, aquí, en este espacio, visualizo a mi propio ser, en la cima de una montaña. Con esa luz radiante de paz, libre, tan confortable, visualizo el alma en su estado natural y calma en mi espacio interior seguro, donde vuelvo a estar, a salvo, donde soy lo que siempre he sido, en libertad, donde las opiniones se disuelve, donde el ruido de tantas opiniones, situaciones se calma y regreso a este burbujeante silencio y sano. Da espacio al alma para ser lo que realmente soy, un alma de paz. Aquí, en la cima de esta montaña del tiempo, puedo escuchar un llamar. Un susurro silencioso un mi Padre Supremo. Tan cercano, tan amable y dulce, hijo, hija, hace tanto tiempo. al fin encontrar el alma recibido un abrazo espiritual de amor aquí en lo alto de todo lo que he vivido el ser supremo el alma suprema el padre del alma que soy yo, me recibe con tal cariño, tan contento de sentir que finalmente yo estoy despertando a esta conciencia espiritual de ser más allá. Mucho más que solo este cuerpo, solo este nombre, y solo las situaciones que he vivido. Despertando de nuevo a sentir al alma eterna, radiante. Esta energía consciente que soy yo. Y sentir al ser supremo. En esa misma naturaleza espiritual. Una luz supremamente brillante y pura frente a mí. Que ayuda. A limpiar, a sanar y purificar todas las huellas del pasado con amor, me hace sentir, entender y experimentarme a mí mismo. Como un alma especial, un ser eterno, con un papel dentro de este enorme escenario del mundo. Y que el largo recorrido por esta vida, me ha hecho subir a la cima de esta montaña. Todas mis experiencias vividas. Un alma más madura. Un alma más sabia. Más estable. Fuerte. Consciente. Todo lo que me tocó vivir hasta hoy han permitido que esté aquí tan cerca del alma suprema, recibiendo este amor puro espiritual que solo mi Padre Supremo me puede dar. Ese amor que le da sentido a lo que soy. Ese amor que busqué en tantas distintas personas. En tantos lugares sin lograr realmente encontrarlo hoy. Ahora el alma suprema me envuelve, me protege, limpia y me acompaña en tener. todo lo que está sucediendo hoy. Es resultado de habernos desconectado de esta esencia amorosa que somos y en vez de sentir el alma radiante y eterna creer no solo carne y hueso tan temporal y cambiante es finera y todo el valor se basó en lo que otros decían y pensaban de mí. Dejándome tan vulnerable, tan expuesto. Trayéndome sufrimiento. Yo, en realidad. Puedo verme aquí, frente al ser que más me ama en todo el universo. Y saber que lo que soy es tan especial para mi Padre Supremo. Y aunque mi papel a veces parezca sencillo y pequeño, tiene una razón de existir. Yo tengo un rol también que cumplir aquí, en este mundo. Yo tengo de nuevo a mi Padre Supremo. Y también es mi profesor mi profesor para volver a aprender a vivir en esa armonía, a volver a aprender a emerger esa paz que soy yo. Cuando vivo sin paz se siente tan vacía mi existencia. Y aquí mi profesor supremo frente a mí. Está haciendo sentir en mi corazón. Incluso lo que yo realmente soy. Este sol eterno de paz. Rayendo aunque sea un segundo de tranquilidad a mi muerte. como una luz que disipa todas las sombras del miedo. En lo alto de esta montaña me hace sentir valiente, capaz, me hace entender que no soy de débil y que mi valor no está allá afuera, en lo que hago, sino en lo que soy, en lo que siempre sigo y siempre seré. Yo, en alma, soy un ser especial, los ingredientes esenciales de lo que soy es amor, es paz, es alegría, es pureza. Y tengo sabiduría innata en mí. Yo soy especial. Aquí en la cima de mi existencia, en el borde del tiempo, vuelvo a darme cuenta que en realidad he superado tantos obstáculos, he vivido tantas cosas que no soy he soy un alma valiente, un alma de paz, un alma que se ha hecho fuerte y que soy capaz de vivir la vida de forma tan distinta. El alma suprema frente a mí ahora se vuelve como una luz y la orienta y me muestra el camino hacia la propia liberación de todas esas ataduras que estoy cargando a lo largo de. Tantas etiquetas y situaciones que yo misma fui creando y que luego me tocó cargar con ellas. Mi guía supremo con paciencia infinita, con amor, me muestra que en realidad todo eso no soy yo. Soy un ser espiritual que va a trascender este cuerpo cuando a la materia le llegue su tiempo. El cuerpo puede que sí Deje de existir, pero el alma que soy y el alma de todos mis seres queridos, de todas las almas en el mundo, nunca dejan de existir. Somos seres eternos. Unidos por una conexión especial, amor. ese vacío de sentirnos solamente nos confundió y nos hizo perder nuestro sentido de existir. Hoy ha generado tanto caos en la humanidad, el egoísmo, la avaricia, justificando violencias, burlas, abusos, que nos alejan aún más de nuestra propia esencia espiritual. Todo se puede transformar bajo la luz de amor del Ser Supremo. Y el cambio empieza hoy, conmigo, aquí, ahora, volviendo a despertar esta conciencia tranquila. De quién soy yo y volver a vivir así como un alma en este cuerpo en este escenario del mundo compartiendo paz y amor a través de mi rostro mis pensamientos son capaces de viajar distancias que no existen en el plan espiritual y alcanzar aquellas almas que sufren, aquellas almas que están atrapadas en tanta oscuridad hoy. Ahora, dejar que la luz de amor del Ser Supremo, ilumine mi ser y compartir esa luz con el Señor. luz a quienes tanto la necesitan y bañarme en esa luz que recargue completamente al aire vuelvo a ser libre feliz amor y con mi corazón desbordante de amor poco a poco voy a abrir mis ojos y los tenía cerrados moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvan aquí y a la hora oh, ya no para terminar vamos con nuestra frase nuestro extracto de este libro que está basado en las clases de quienes quien fue la directora de Orama Kumaris por muchos años y que en el 2020 ya el, el domingo se cumplieron dos años, dejó su cuerpo a los 104 años, que se llamaba David Yankee, entonces para hoy va a salir, Ay, se cambió, dice respeto por los demás, el respeto por los demás es el resultado de la conciencia espiritual, con la conciencia espiritual,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 la calidad de mi conciencia espiritual viento cuánta fe tengo en la transformación final de mis compañeros esta fe y ese amor el respeto verdadero entonces confiar confiar que todas las almas tienen la capacidad de transformarse y de volver a ese estado de experimentar que el alma es paz